Buenas, buenas, buenas, hola, en esta ocasión, bienvenidos. seas El día de hoy vamos a hacer el último video que me hacía falta de la sección de los juegos de Angry Birds Así es que vamos a comenzar, te voy a, el día de hoy te voy a enseñar a cómo vamos a descargar este buen juego en tu PC Ya sea para Windows, sistema operativo Windows 7 o superiores Así es que comenzamos Prepárate y quédate en este vídeo Vamos a comenzar El link de acceso para la descarga Te lo voy a dejar en la descripción de mi video. Así es que pon mucha atención Para Descargar este jueguito Vamos a comenzar Ya en el link que te he dejado previamente Te va a salir esta ventana Vamos a darle aquí en descargar Aquí tenemos ya el juego listo, vamos a darle en igual, otra vez en descargar en el botón verde, es una descarga 100% segura, sin problema, sin problema alguno ni nada, vamos a darle aquí ya nos aparece la leyenda de que es el instalador de Angry Birds, es punto ejecutable, el peso 74.3 4.3 MB, es muy ligero y su tiempo de descarga puede variar de 1 a 3 minutos dependiendo. Vamos a darle ahora en guardar archivo Ya se estará descargando. Yo lo voy a pausar porque cancelar o cancelar como gusten. Porque pues ya lo tengo aquí pre-descargado en mi computadora. Aquí listo. Aquí listo. Aquí está en nuestro explorador de Windows. Nuestra carpeta de descargas. Vamos. A, aquí está el icono de descargas de Android. Beats. El instalador, vamos a darle clic secundario, clic derecho o clic derecho. Vamos a darle en ejecutar como administrador. Nos va a solicitar el permiso, se lo concedemos, le damos que en sí y estará preparando la instalación. Listo, aquí está nuestro asistente de instalación de nuestro bueno y bello y lindo jueguito. Bienvenido, vamos. Vamos a darle en siguiente, vamos a darle en los acuerdos de licencia, estoy de acuerdo. Vamos a darle en siguiente, vamos a darle también en siguiente, porque esa es la carpeta donde estará, donde se guardará todos sus archivos. Vamos a darle en siguiente e instalamos. Esperamos unos minutitos que se instale nuestro juego está por finalizar es muy pero muy rápido su proceso de instalación estamos por concluir Mientras tanto les puedo ir contando de que suscríbanse a este canal, este canal es muy bueno y todo lo que aquí decimos y mencionamos es de utilidad, puede servirte de utilidad. Regálame tus likes o comparte o suscríbete y me sería de mucho y de gran apoyo que lo hagas. Listo, aquí como vemos ya está listo el icono de nuestro juego Solo esperamos unos pequeños instantes a que se termine de configurar la instalación Listo, aquí como verán ya cambiaron todos nuestros iconos ya Listo, el programa ya está instalado Vamos a marcar esta casilla que dice lanzar Angry Birds Y pinchamos en finalizar Esperamos un poquito a que nos abra el jueguito Y listo, efectivamente aquí 100% real Aquí ya nos está cargando el juego Efectivamente, todo listo visto este es video, comenta, comparte, le y... un like o suscríbete. Y pues nos vemos en otro nuevo video. Y, y, y pues, sin más que decir, en esta ocasión nos veremos después en un nuevo video. Hasta la próxima, saludos, chao.